Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a la sala ARSIS, nuestra última charla de hoy y la última charla de la sala en, en Open Expo Virtual Experience, Growth para maximizar el crecimiento de tu negocio. Invitamos ya a los ponentes, por favor, eh, José Carlos Cortizo, Pavel Mazuela, Vicente Martí Pérez, por favor si podéis subir al escenario con nosotros. Ahí está. Genial fácil, ¿no? Muy fácil, pues, muy fácil. fácil. Sí, esto es mucho mejor que físico, que te tocaba recorrer media sala para subir. <risa> un título y arriba. Sí, y aparecemos. Vale, bien. Eh, os dejo con ellos. Son especialistas en Growth y ahora nos contaréis cada uno cómo, cómo lo lleváis en términos de metodología, de cultura organizacional, cómo lo, cómo lo aplicáis. El formato para contarle a nuestros ponentes va a ser de, de charla. Mm. Y creo que además vais a hacerlo de manera abierta para que Cualquier persona en cualquier momento puede intervenir o pueda levantar la mano, quiera participar o ir tratando las, las dudas. Uh -huh. Yo me voy, os dejo aquí ya con vuestra ponencia. No obstante, me quedo ahí ocultito mirando el chat. Me tenéis a vuestra disposición y al resto de la audiencia. Venga, muchas gracias. Muchas Mucha gracias. Hasta Sal. luego. Bueno, pues, lo dicho, aquí estamos los tres que vamos a hablar de, de growth. Eh, yo soy Corti, que soy director de marketing en Product Hackers, que somos una agencia de growth. Y cuando me han pedido que, que hiciéramos una mesa redonda de growth, dije, ¿quiénes son los dos tíos más cracks que puedo traer de growth? ¿Vale? Son Pavel Mazuelas, que es growth manager en Ligbe. Y di, di hola, Pavel. Así te... hola. Ahí tenéis a Pavel. Y Vicente Martí, que es co y director de marketing en Streamlust. Vicent. Hola. Oye, lo primero, vamos a contar cada uno de nosotros. Empezáis, empiece Pavel, por ejemplo, un poquito sobre, sobre ti y sobre el INVE y así hacemos un poquito de overview y luego, eh, a partir de que nos presentemos, vamos a ir hablando, pero todos los que nos estéis eh, escuchando, preguntar por el chat, eh, levantar la mano, lo que queráis. La idea es que en esta sesión saquéis las claves para que podáis aplicar, empezar a aplicar growth en vuestros negocios. Uh -huh. Pavel, dale caña. Pues yo llevo haciendo growth unos cuatro años y ha sido este primer año que con todo el tema del COVID y demás ha sido un poco locura, pero he empezado a trabajar en algo que me gusta mucho, que es una aplicación, que es un producto. Y la verdad es que estoy viendo ahora mismo cómo evolucionar y cómo evolucionar el tema del growth dentro de un producto, que es muy interesante porque no es solo vender ni traer usuarios, sino es cómo retenerlos, que es una parte, la verdad, es que, que me encanta. Uh -huh. Mola. Oye, Limbe, ¿qué es? Para quien nos conozca. Pues básicamente es una aplicación de intercambio de idiomas. Entonces, si una persona está aprendiendo inglés, por ejemplo, y quiere saltar al siguiente nivel y practicarlo, pues qué mejor que practicarlo con alguien nativo, ¿no? Y eso es lo que hace Limbe, te pone en comunicación con personas nativas con las que tú puedes practicar. Eso el... sí. Pues bueno, pues esto es un, un buen momento, a la, que estamos más en casa, de, de ponernos las pilas con el inglés, que a todos no viene muy bien. Desde luego. Vicente, cuéntanos tú un poquito lo mismo, desde cuál? porque llevas también un tiempo haciendo cosas de growth, tú que eres inquieto y también cuéntanos de Streamluts. Sí, a ver, eh, bueno, yo, yo, empecé, yo dejé la universidad hace unos 3-4 años o así. Ahí empecé a montar proyectos propios, e-commerce, eh, e que eh, llevabas tú, toda la parte, y, eh, fabricaba en casa, eh, enviaba yo, eh, bueno un montón de cosas, ¿no? sobre todo con el, con el ámbito de, de aprender, no de sacar rentabilidad ni de, eh, ni de ganar dinero al principio, sino de, de aprender de cualquier cosa. Y a partir de ahí me empecé a focalizar todo en el mundo de, del marketing, eh, ya me fui a coordinar una agencia en Alicante, eh, y ya monté una primera startup con un compañero de clase. Eh, y luego, pues, eh, llegué a, llegué a Streamluts, eh, me junté con mis, mis otros tres socios hace ya dos años y medio eh, y, y ya, bueno, ya empezó un poco antes de, de enero de 2018 con otro, con otro pivot anterior, eh, que luego comentaremos seguro. Eh, y nada, y Streamluts al final eh, es una startup que llevamos dos años y medio, somos aproximadamente unos 26 personas en plantilla ahora mismo, eh, siendo Estados Unidos nuestro mercado principal. Y, y nada, creciendo un montón, nos dedicamos a crear un producto digital para que streamers, que son los youtubers pero que emiten en directo, eh, puedan monetizar a su audiencia creando un, un producto digital, que dependan de sí mismos, que aprendan y que, que vendan su propio producto, que al final lo más valioso que tienen ellos es, pues, al final una interacción con ellos, el acercarse al fan y este ídolo de masas, ¿no? Eh, y nada, eh, ahí creciendo un montón, aprendiendo muchísimo eh, y la verdad que muy guay. Sí, bueno. Oye, ¿cu ¿cuántos usuarios tenéis cada uno en vuestra aplicación? Si se puede saber. Pues en mi caso, casi como comentaba, tenemos casi un millón de descargas, pero de usuarios activos eh, tendremos casi 400.000 o así. Sí, okay. sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Y Vicente, ¿podéis compartir datos vosotros? Sí, bueno, eh, nosotros tenemos, eh, hace, ya, hace ya un tiempo que pasamos, eh, el millón de, de usuarios registrados, hablando en términos generales, pero un, un, quizás una, una métrica un poco un poco más clave es que creo que fue el mes pasado, eh, pasamos la barrera del millón de cartas canjeadas en, en Streamloots. Que cartas canjeadas, dineritos, dinerito que se mueve la plataforma, que eso sí, me parece, es muy Exacto, exacto. Yo, yo, yo os preguntaba esto porque para que la gente entienda que con el growth se pueden alcanzar, o sea, uno no es, no es magia que eso lo hablaremos también, ¿no? Pero que, que, que oye, que si estáis aquí y vuestros putos funcionan, entre otras cosas, es porque le dais caña, le dais caña al, al growth. Uh -huh. Pero por si alguien está despistado, ¿qué narices es esto del growth? ¿Vale? Vamos, vamos un poco a aterrizarlo, eh, Pablo. ¿Para ti qué es el growth? ¿Cómo lo explicas a la gente? Para mí yo es muy cortito porque para mí es una metodología, es una materia de trabajo que está orientada hacia la experimentación. Básicamente en el mundo de Growth trabajamos en, en un funnel donde tenemos la adquisición y la última parte es el revenue. Entonces lo que hago ellos, a, a, yo a través de las experimentaciones, es para personas de la adquisición poco a poco al revenue, eliminando fricciones entre usuario y plataforma. Vale. Vicente, ¿algo que aportar ahí? Bueno, o sea, la gran parte la ha dicho, dicho Pavel, pero para mí eh, va un poco más allá, que, que es, no solo es una metodología de trabajo, sino que para, para mí es eh, ADN y filosofía de, de compañía. Eh, más allá de que luego la metodología de trabajo eh, lo sea y que cada uno la puede implantar de, de una manera diferente, para mí es, oye, que, que somos un equipo ágil, eh, que desde la parte de fundadores eh, siempre pensamos en testear, que siempre pensamos en probar con, con MVPs y que siempre estamos buscando ir un pasito más allá, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí me gusta mucho esto de la filosofía de, de testar todo, probar todo, porque eh, también indica lo que no hay que hacer, ¿vale? Y, lo, por ejemplo, lo que no hay que hacer es lo que suele pasar en empresas tradicionales, que es que como el jefe dice que hay que poner el botón en rojo, pues hay que poner el botón en rojo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Habéis tenido experiencias de estas en el pasado? De tener que hacer cosas... Porque alguien os la ha obligado sin testar y, y luego habéis podido testar y corroborar que eso estaba mal o algo así? Yo en mi caso sí. Eh, me acuerdo que en el departamento que estaba trabajando de marketing nos decían que la, el foco era newsletter, newsletter. Y yo tenía una tasa de apertura de un 10%. Y tenía otras metodologías como puede ser Facebook Messenger o incluso WhatsApp que tiene casi un 80% ahora mismo. Y digo, joder, ¿por qué no nos metemos nunca a esto? porque siempre anclarnos a algo que es como, es lo más seguro y es lo más barato? Pero, joder, ¿por qué no meternos con, con esto o con algo nuevo, no? Algo disruptivo. Mola. Y tú, Vicent, bueno, tú, tú siempre has sido un poco más jefe, ¿no? Pero, pero seguro que algo has visto. Bueno, en, en mi caso, más, más que alguien que me haya dicho pon esto... Eh, simplemente que nosotros mismos nos engañemos y, y digamos que, o sea, que creemos que es la solución y digamos, oye, pues yo creo que la mejor solución es por aquí, o es esto, o es lo otro, y al final te reúnes con tres personas diferentes de la compañía y cada uno lo piensa que, sí, que está bien y otra persona piensa que está mal ahí o que se podría mejorar de otra manera y yo pienso justo al revés, ¿no? Uh -huh. eh, eso sí que ha ocurrido y ahí es cuando realmente nos damos cuenta de decir, vale, si sí, no o sea, al final es, es normal que tengamos tres opiniones distintas, no tenemos nosotros solución, dejemos que los usuarios elijan cuál es, cuál es la mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y eso sí que nos ha ayudado, nos ha ayudado un montón a, a, claro, es que normal, si nos preguntas cada uno te va a dar su opinión, uh -huh. todas perfectamente válidas, pero ninguno sabemos lo que realmente quiere el usuario. Eso me parece súper potente. Nadie, nadie, pero ni los que llevamos mil años en esto, tenemos ni idea, ni idea, ni idea de las ni idea. cosas. Y además, cada vez que pasan cinco meses, el comportamiento cambia. ¿no? Yo, por ejemplo, leía el otro día que los, los eh, chicos, los jóvenes de España, eh, ya consumían tanto TikTok como YouTube. Cuando hace cinco meses... Pues estaba prácticamente a cero, ¿no? Dices, claro, no puedes anclarte a lo que pasaba ni siquiera hace un año porque lo, uh -huh. el consumo cambia. Entonces, la experimentación continua viene del cambio continuo que estamos viviendo en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, ¿Para vosotros, para hacer growth, hace falta tener un producto digital, como en vuestros casos, ya avanzado con masa de usuarios o demás? ¿O se puede hacer en cualquier empresa? Yo creo que se puede hacer en cualquier empresa y en cualquier ámbito. No tenemos que siempre pensar en voy a hacer growth para vender más, que pues, sí estaría bien. Pero puedes hacer growth, por ejemplo, para que una tarea en vez de hacerla en ocho horas, la hagas mmm, en una hora o en un minuto o la automatices. ¿Sabes? Ahí va un poco el growth también en ahorro de tiempo. Optimizar cosas de negocio al final. Exacto, sí. Eso. Sí, en, en, en nuestro caso es muy parecido y, y decía lo de la filosofía del ADN porque al final lo, lo, lo tratamos de inculcar tanto que incluso el que está, la persona que está haciendo un MVP de partnerships está pensando en, oye, cómo mejorar el funnel de adquisición, cómo mejorar eh, que me contesten más, cómo mejorar la propuesta, cómo mejorar no sé qué y entonces todo piensa en, vale, eh, haz, una, haz un cambio medimos y seguimos e incluso el departamento de contabilidad pues lo mismo o el departamento de people eh, vale pues a, vamos a probarlo y si sale bien pues a partir de ahí seguimos eh, y lo vamos haciendo más grande no entonces al final es que en cualquier ámbito tanto de una de una propia empresa como a nivel global se puede se puede implantar uh -huh. Mola. Y por lo que estoy diciendo, importante base tenerlo todo bien medido, que también es otra cosa que a veces lo damos por supuesto, pero, pero yo reconozco que incluso nosotros en Product hackers somos muy gru hackers y hay cosas que no tenemos bien medidas. Eh, ¿Cómo de importante es la medición y cómo la abordáis en, en vuestros proyectos? Yo mismo. Dale mismo, Pavel. Eh, sí, la medición es súper importante, sobre todo porque valida las hipótesis que haces. Porque si estás experimentando entre implementar una idea A o una B, si no lo mides, nunca vas a saber cuál funciona mejor. ¿no y sobre todo para mí lo que más importante también es la parte de la documentación. Es decir, si voy a hacer un experimento, decir qué, qué es lo que ha ocurrido, qué hipótesis ha funcionado, a qué usuarios ha impactado y así cada día. Porque luego puede ser que venga otra persona nueva y vaya a implementar ideas que ya he hecho yo. Entonces, si lo tengo documentado, por ejemplo, se ahorra ese tiempo. En mi caso, eso o sea, es, es creo que es de, la, de las cosas más importantes, pero como tú decías, eh, es imposible tenerla perfecta. Es imposible que luego no digas, oye, pues me hubiese gustado medir esto y te lo pongas entonces a medir. Eh, y al final, el, el décimo experimento o el, al décimo mes de vida tienes muchas más métricas y has pensado muchas más cosas que al principio. Y es algo que siempre vas eh, cambiando, siempre vas mejorando, eh, siempre encuentras algún fallo, eh, siempre encuentras a lo mejor una manera mejor de medir. Y, y, y es otra parte de, del gol Es constante cambio, constante prueba y error eh, y cada vez mejor. Lo mismo con herramientas o, o con cualquier mm -hmm. cosa, ¿no? Eh, mola. También es verdad que según avanza el negocio te das cuenta que a lo mejor tus KPIs cambian, ¿no? O sea, que, que esas métricas que tienes que vigilar, pues al principio todos empezamos vigilando visitas, usuarios y demás. Y luego, bueno, cuando ya tienes unos cuantos, dices, ostras, aquí no hay dinero. Eh, este es el inicio, ¿no? Pero, pero lo que tengo que, como decía Vicente al principio, ¿no? Oye, tengo un millón de cartas canjeadas. Esto es una métrica que es mucho más relevante para, para mi negocio. Seguramente uh -huh. el, el caso de Pavel para vosotros será pues, conversaciones entre gente o, o métricas de este tipo. Claro, mucho eso. ¿Podéis compartir cada uno cuáles son vuestras top 4 o 5 métricas eh, que manejáis Lo que, o las que podéis compartir? Sí. Uh -huh. Yo, la que nosotros tenemos sobre todo es que un usuario después de registrarse al menos hable más de 120 segundos. Vale. Es una de las métricas. Porque hemos visto a través de datos, que por eso también es importante mire, que a partir de ese momento es verdad que son más propensos a realizar más llamadas porque también entienden el producto. En ah. cambio, si una persona, por ejemplo, que hace una llamada de 20 segundos es porque ha habido un error o porque no ha entendido el concepto de la aplicación y no vuelve. Entonces, para mí es un objetivo que haga esa llamada de 120 segundos, por ejemplo. Porque además yo ya luego le considero como activado, además. Vale, genial. Muy buena mm. métrica. En, en nuestro caso tenemos, tenemos eh, tres North Star que nos marcan un poco el camino, que una es cartas, cartas usadas, como la que hemos comentado antes, que al final es lo que define un poco que el producto se está usando. Eh, luego tenemos el total de, de vendedores, el total de streamers que están vendiendo el, el producto durante ese mes. Y luego tenemos el GNB, que para nosotros también es, es importante. ¿Qué es el GNB? Para quien no esté escuchando, eh, es el, el facturación. Vale. facturación. Claro. Lo pienso en la Nostal y como está con mi consiga claro. la de pública Para, para los que escuchan, es facturación en el caso de un, de un marketplace como es el, el caso de, de Streamluts el GMP es como todo el movimiento de pasta que ocurre en la plataforma exacto. que luego tú como plataforma te quedas un porcentaje que sí, ya exacto. sería un poco pues a, a nivel más es de los tuyos Es, es lo que te luego nosotros tenemos Esas son nuestras tres métricas principales que marcan toda la compañía y luego por ejemplo pues tendríamos el take rate ¿no? que es el porcentaje que nosotros nos llevamos, claro. en nuestro caso puede ser variable que podemos tirar a subirlo con otros productos, con otras cosas, me refiero, sería sería otra cosa que ahí ya pasaríamos al beneficio neto de la compañía. Claro. Mola. Mola, tenéis un negocio además vosotros interesante, complejo, con muchas capas. Okay. Eh, sí. Mira, nos hace una pregunta Rosa Cano, me parece fenomenal, porque es, es muy buena pregunta. Y nos dice, ¿podéis hablarnos un poco de las fases del ciclo de vida de los experimentos de Growth? O sea, si quieres contarnos cada uno cómo, es, cómo gestionáis el ciclo de vida de vuestros experimentos. Uh -huh. Yo básicamente eh, nos hemos propuesto en Limbe hacer tres experimentos semanales, uh -huh. eso es como algo que tenemos en nuestro mindset que tenemos que hacer sí o sí, como algo, una labor digamos Entonces básicamente tenemos una reunión corta de 5 o 10 minutos donde las exponemos y donde le ponemos un score, es decir, validamos entre todo el equipo, le damos una puntuación y decimos vale eh, la puntuación de esta idea tiene o sé sea, 12, por ejemplo, y es la más alta y vamos a hacerla esta semana. Uh -huh. Y así es un poco cómo validamos entre una y otra. Porque, claro, todo el mundo tiene muchas ideas y siempre es interesante, pues, al final, ponerle prioridad. Yo creo que, al final, si no priorizas en ese sentido, pues, se te van un poco de madre las ideas. Claro. Entonces, priorizáis y, y esa semana ejecutáis las, las tres que tengan mayor puntuación, ¿verdad? Exacto. Sobre todo porque por el lado de marketing puedo pensar que tiene mayor prioridad una, pero por ejemplo el equipo de desarrollo me dice, oye, que es que esto se tarda en hacer esta idea un montón de tiempo y te la voy a puntuar más bajo porque para mí no es prioritario. Claro. Y, y una vez ejecutáis, o sea, ponéis los experimentos a funcionar, eh, ¿cuánto tiempo los dejáis o depende un poco de objetivos? Depende un poco. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones, en mi caso, es muy sencillo porque tenemos un gran volumen de visitas y uh -huh. un día ya puedo tener conclusiones. Pero luego pasa que puedo hacer experimentos dentro de la ficha de ASO, o sea, dentro de la ficha de Google Play, por ejemplo, claro. y ahí tarda más. Tarda más porque hasta que sube a la ficha de producto, hasta que haya cierta interacción y los propios datos de Google que tardan, tienen un delay de dos, tres días, pues, Ahí es, un poco, es un poco complejo los, los tiempos ahí. Sí. Y, sí. y una vez acaba el experimento, ¿qué, ¿qué fases le siguen? ¿Sacáis, entiendo, conclusiones? ¿Cómo las sacáis? Básicamente trabajamos con, a cada experimento le ponemos un KPI, es decir, vamos a medir, por ejemplo, nivel de retención. Entonces, si tengo dos ideas, la que mayor retención tenga es la que vamos a aplicar, vale. digamos. Y luego eso ya pasa al equipo de desarrollo, ¿no? Entiendo, una vez que has validado exacto. la idea. Vale. Exacto, eso es. Bueno, pues ahí tenemos un ciclo completo que al final son, sí. como veis, muchas fasecitas, ¿no? Eh, sí, exacto. Sí, ¿cu sí. ¿Cuánto puede tardar una, en vuestro caso, desde que tenéis una idea hasta que eso, si funciona, se implementa en producción en la aplicación? En mi caso depende un montón, porque una idea puede ser lo que has dicho tú al principio de la charla, que es cambiar un botón de roja a naranja, que lo puedo hacer hasta yo, pero luego, por ejemplo, cambiar el onboarding de, de la aplicación, pues tarda bastante más, ¿sabes? Entonces, ahí sí que es, por eso te digo, lo de la parte de priorizar es muy importante para nosotros. Claro. Sí. Mola. Vicente, vosotros, en vuestro caso, ¿cómo es el ciclo? Bueno, en nuestro caso el, el ciclo viene a marcar un poco eh, cómo se organiza también la compañía, el, lo marca por ejemplo un KR de equipo, tenemos que trabajar en la activación o en el porcentaje de conversión, a partir de ahí eh, como ya tenemos un poco la métrica que queremos atacar como compañía durante un trimestre, eh, el equipo, el equipo de, de growth en este caso que es el que combina producto y marketing ambos perfiles a la vez, lo que hacen es generar una, una, una lista de generación de ideas, ¿no? que luego te, eh, a partir de ahí también se van añadiendo y se van eh, uniendo cada semana más, ¿no? Eh, se prioriza un poco, como, como decía Pavel, eh, entre, entre todas estas estas ideas en cuanto, oye, eh, no siempre sale la, la que más puntuación tiene, sino a lo mejor la que en cuanto a eh, velocidad de más eh, lo podamos poner antes. Luego se deja en producción. El tiempo en, en, en producción es dependiendo, porque, por ejemplo, si vamos a hacer un... Eh, si estamos trabajando en un objetivo de, de espectadores, ¿no? De, de la parte de demanda del de marketplace, pues hay muchísimos más usuarios. Si, por ejemplo, es en la parte de, de la oferta, pues quizás tenga que estar un poco más de tiempo. Luego nosotros vamos más allá. Nosotros no, no experimentamos a modo global, sino exper experimentamos por país. Eh, entonces, pues al final las cosas se, se, van, se van reduciendo, ¿no? Luego, una vez el experimento ya tiene datos suficientes, vamos a, eh, a una herramienta como es Amplitude, en el que cogemos todas las métricas o si necesitamos algo de, de, del equipo de data que nos lo saquen, eh, analizamos métricas, eh, sacamos conclusiones y volvemos a, con esas, con esas conclusiones, quizás se nos han generado nuevas hipótesis y nuevas ideas y volvemos otra vez a empezar el ciclo, el ciclo de, de, de otro nuevo experimento y no tenemos un número... Por ejemplo, como tal, de hacer X experimentos a, a, a la semana o cada o cada X tiempo, porque también depende un poco de, de los recursos y de cuánto te cueste, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, al final, como todo, lo, todo lo, nos lo marca un objetivo trimestral de, de compañía, pues al final todo lo que se ve se puede hacer para llegar a, a cumplirlo, claro. Hay como 300, ¿no? Y empujando por ese objetivo, saco. Sí, sí, sí. sí lo, que dicho, ejemplo, lo que has dicho tú de los experimentos, nosotros sí que nos marcamos semanales, porque hemos visto que igual, como el mercado, la gente se acostumbra rápidamente a las cosas, a las aplicaciones, a, a un poco al funcionamiento de la app. Y siempre intentamos estimular y traer cosas nuevas. Es por eso por lo que siempre intentamos ahí empujar. Sobre todo para aumentar los números de retención. Sí, al final nosotros seguramente también hagamos muchos experimentos semanales, pero son equipos diferentes. Una cosa es experimentos en marketing de, de cara a adquisición, luego el experimento de producto que sí... Eh, una escuadra se está centrando solo a lo mejor en la conversión de la parte de la oferta, luego hay otro que está trabajando en la parte de la demanda, entonces al final son eh, en tres KPIs muy diferentes, tres equipos trabajando a la vez en experimentos continuamente. Ah, sí. Oye, lo, lo que ha dicho Pavel, eh, también me, me, creo que es para tocarle un segundito, porque hay una cosa que no sé si ya lo contáis, eh, Pavel ya lo ha dicho, ¿no? que a ellos les pasa un poco y profundizamos, que es el efecto novedad. Es decir, que hay muchas cosas que funcionan muy bien las primeras semanas o los primeros meses, pero luego uh -huh. tienden como a normalizarse y a perder la atención del, del usuario. Eh, ¿Os pasa en cada uno de los casos y si os pasa, cómo lidiáis con ello? A mí me pasa constantemente y además lo veo en las gráficas que la gente va utilizando menos esa idea que hemos implementado y a nivel general pasa un montón, por ejemplo, eh, ayer lo comentaba eh, con unos amigos, el tema el primer banner que hay en una web fue hace en los años 90 o así y tuvo una, una conversión del 80%, ¿por qué? porque era algo súper nuevo. Pero ahora los banners es algo que intentamos hasta ignorar, porque sabemos que o publicidad que tiene unas tasas de conversión ridículas. Y también pasa un poco con los canales, como decía antes. En email marketing, por ejemplo, ahora tenemos, no sé, 12%, 15%, un email muy bueno, 20% de, de open rate. Pero, por ejemplo, si nos vamos a WhatsApp, ¿qué porcentaje tiene de conversión o de leído? Mm. Mucho mayor, ¿por qué? Porque tenemos la push notification en nuestro móvil. O porque vemos, eh, no vemos, por ejemplo, la push, el mensaje y dices, joder, ¿qué habrá dentro? ¿no? Este tipo de cosas. Pero seguro que a lo largo del tiempo nos, acostura, nos acostumbraremos. Y bueno, vendrán otras cosas diferentes, supongo. Vicente, ¿a vosotros os pasa? Eh, eh, puede ser que en alguna cosa sí, seguramente porque no sea la, la versión perfecta. Eh, me refiero, ni, ni este lo mejor pensáis se puede seguir iterando. Eh, todavía no, no hemos encontrado eh, quizás eh, un comportamiento que digas, oye, eh, se está reduciendo, por ejemplo, hace relativamente poco, un par de meses o tres, eh, pusimos una especie de onboarding de, de, de diferentes pasos que no era, no son onboarding como tal, sino, oye, si haces esto, pasa al siguiente nivel, si haces esto, pasa al siguiente nivel y al final te doy un, eh, una recompensa virtual dentro de la plataforma y demás. Y eso se sigue, se sigue utilizando al mismo nivel desde el primer día. Evidentemente siempre son usuarios nuevos y como son usuarios nuevos es la primera vez que lo ven. Bueno. Entonces no están tan cansados. Y al final un poco lo que comentaba Babel, eh, yo creo que al final, eh, por ejemplo, no sé si quizás eh, la generación Z, Millennials, no sé qué, los banners completamente los ignoramos. De, o sea, de nuestra, en nuestra mente ya no están, ya no se ven, ya no sí ya no existen, ¿no? Entonces, al final hay que, hay que buscar eh, otras maneras, ¿no? Pues, oye, ahora las puses tienen un, un open ratio, de, como decía, de increíble, ¿no? Da igual, ya se están prostituyendo, por decirlo de, de, mal, malamente, ¿no? Que al final se están spameando tanto que yo, o sea, que mucha, mucha gente ya pasa por bloquearlas y, por lo tanto, habrá que buscar otro canal. Eh, al final es hasta que, hasta que un poco se convierte en rutinario y tienes que buscar uno nuevo. Sí. Pero sí, sí, eso sí... Pero luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Sí. Que, que nosotros, por ejemplo, en email marketing yo pensaba, oye, eh, gente muy joven eh, con un email que es el que utiliza para registrarte en plataformas sociales, eh, que si lo mandas a nivel general, el open ratio es, es, es una castaña. Pero oye, te, te has metido a hacer segmentaciones y hemos conseguido open rate de 40-50% que en mi vida me hubiese pensado y que quizás es la mejor campaña que, que he hecho nunca y se mantiene constante. ¿no? Que al final también hay que buscar un poco la tecla, el momento, a la persona adecuada y los open rate también, pues aunque sea por email y que aparezca un canal que está ya pasado, eh, pues consigue siempre sacar, sacar alguna cosa, pero siempre es más difícil, que al principio 100%. Sí. Es, esa es la mentalidad también de Growth, ¿no? Es decir, incluso me voy, me voy a ir, si a esto no me funcionó hace tres años, pues a lo mejor ahora, ahora lo vuelvo a probar porque hay un cambio en el contexto o a lo mejor ahora lo sé hacer mejor. Eh, nos preguntaba Jesús Rodríguez, ¿dónde formarse en Growth Hacking y cuál fue vuestra experiencia inicial? O sea, ¿cómo, también, cómo, ¿cómo formasteis inicialmente? Pues en mi caso fue bastante transicional, digamos, porque yo estudié marketing Hice unas prácticas en Citroën, automóviles Citroën, y luego empecé a trabajar en un departamento de marketing digital en LG Electronics, que son empresas enormes y ahí es donde yo me di cuenta diciendo, joder, eh, literalmente puedo decir que me aburro porque al final es como te sientes parte de como un engranaje, haces una landing page, se la pasas a otro departamento, al de producto y demás. Entonces ahí me di cuenta, hoy necesito aprender más, necesito entender todo el proceso, de dónde vienen estos números, cómo llevar personas a, a la web. Y ahí es un poco donde empecé a bichear y, y sobre todo leyendo. Leyendo libros como, a mí me abrió mucho la mente el libro de hoop sí. de Eyal, Y por ejemplo, el blog de Growth Hackers sí. es algo que miro todos los días porque tiene una información increíble. Y así un poco es como fue la transición, la verdad. Muy orgánico como he visto. Hola, Vicente, tú. En mi caso fue también completamente autodidacta. En, en Internet hay eh, millones de información si sabes buscarla y creo que saber buscar es, es una habilidad que hay que desarrollar. Es decir, eh, que no que nacemos no aprendidos ahí, que con el tiempo vas eh, buscando nuevas informaciones. Y para mí la clave no es eh, dónde puedo aprender, sino eh, para mí es... Eh, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿no? O sea, para mí se aprende mucho más eh, haciendo. Por eso os contaba antes que, oye, yo me puse a vender un producto en Amazon sabiendo que no iba a ganar dinero, pero quería aprender a vender en Amazon y cómo se hacía, cómo posicionaba, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es haciendo conforme, es como realmente se aprende, ¿no? Oye, no, es que no tengo un producto, no te preocupes. Eh, si no tienes a nadie a tu alrededor, montate una cuenta de algo. O, o sea, empieza. O sea, empieza a, a aprender a hacer cosas. Eh, empieza, eh, yo qué sé, si, si pues puedes entrar a hacer prácticas en algún sitio, para pero con el ánimo de hacer, hacer, hacer, es como realmente se aprende. Yo creo que eh, leyendo, y, y creo que es un poco por eh, por frustración no de haber pasado mucho tiempo haciendo cursos, leyendo y tal, que luego nunca llegas a aplicar, eh, que al final, oye, pues lo que quiero aprender ahora es esto, porque lo voy a poder aplicar ahora mismo y entonces voy a aprender de verdad porque lo voy a estar aprendiendo mientras lo hago. no Y creo que para mí eso es eso es fundamental más allá de... Eh, el canal que Grow Hackers es la, es la hostia, mm. hay libros que son, que son muy buenos y hay vídeos en YouTube que también son muy buenos y curso gratis y tal, que incluso sin, sin ser de pago, pero creo que aprendiendo es como, la, o sea, haciendo es la, la mejor forma de aprender. Mm. Bueno, yo aquí solo quiero decir que los dos sois asquerosamente jóvenes y además habéis demostrado siempre que, que quien quiere lo persigue y lo consigue. Es decir, que aquí es ponerse como vosotros dos, como Pavel y como Vicente, decir, oye, quiero aprender esto, me pongo a buscarlo y me pongo a aplicarlo. ¿No? Lo que dices, sí, sí. es, es porque en verdad no lo, no lo he sabido escribir hasta este momento. Cuando lo has dicho, digo, oh, joder, es que siempre he hecho lo mismo. Estoy en algo, tengo un problema, pero es verdad que tú tienes que tener la mentalidad de decir, vale, tengo que aprenderlo. Es ahí donde realmente está el aprendizaje: que tienes un problema, un, tienes que cómo solucionar un problema, y dices, joder, tengo que investigar por donde sea. Y creo que. Empezando a funcionar con esa dinámica es realmente como te conviertes en mejor persona, mejor profesional. ¿sabes? No me voy a meter en un curso por hacerlo. Exacto. Eso, es, eso mola, aprender cosas. Soy dos máquinas, me cago a la leche. Nos preguntan por aquí también, ¿qué sistemas de documentación utilizáis? ¿Y qué aspectos son los mínimos que documentéis de cada experimento? Que es un tema muy interesante. Pues yo, Excel, literalmente. Excel. ¿Y, y cómo, cómo estructuras el Excel? ¿Sigues la plantilla típica? Como, como creo que en North Star más o menos sí que te definen una plantilla, ¿verdad, Vicent? ¿No es en la metodología? Sí, eh, bueno, está mucho más enfocado a, a experimentos ¿no? y tienes eh, diferentes tipos, o sea, por ejemplo, tienes el título del, del experimento que no puede pasar de X caracteres para que intentes eh, minimizarlo al máximo, luego tienes a qué parte del funnel ataca, eh, tienes eh, a qué objetivo... Eh, de, que has configurado tú en tu plataforma, eh, vas, a, vas a actuar, tienes la persona que va a realizar el experimento y luego lo que nosotros, todo en, la en la parte de descripción, eh, tenemos una serie de preguntas que, que puede ser eh, ¿Por qué vamos a hacer este experimento? ¿Cuál es el contexto de este experimento? ¿Cómo se va a realizar este experimento? Eh, ¿Qué métrica voy a seguir en este experimento? ¿Qué métrica principal voy a buscar y cuáles son las secundarias? Y luego, eh, para mí es fundamental eh, qué creo que voy a conseguir con este experimento o qué, eh, o qué resultado estoy esperando, ¿no? Porque al final, si no, luego es complicado decir, oye, ha mejorado esto, pero es suficiente no es suficiente. Oye, no, yo voy a buscar esto y en función de ahí luego puedo sacar las conclusiones con toda esa información. ¿Por qué? Porque al final luego lo lee mucha gente el equipo y tiene que tener todo el contexto claro. posible cuando lo, luego esa parte se la pasas a un desarrollador... Tienes que saber exactamente lo mismo que tú estás pensando, incluso si puedes añadir eh, capturas de pantalla o de ejemplos o lo que sea, pues también tienes esa parte y luego todo el tema de, de comentarios. Pero es fundamental la, la documentación. Nosotros la dividimos en eso, que son los parámetros que te permite la herramienta, y luego las cinco o seis preguntas que os he comentado más en profundidad: de oye, por qué, cómo se desarrolla, incluso explicas. Oye, pues un usuario entraría aquí y cuando llega a este paso vería esta pantalla. Y esta pantalla la documento con un ejemplo hecho a mano o incluso una foto de una libreta, me da igual, pero para que la gente pueda estar imaginando lo mismo que tú, porque si no es muy complicado. Sí, mola. Pavel, ¿tú, tú en tu caso documentas todo eso, alguna cosa más, alguna cosa menos? Sí. Con lo que dice Vicente, tengo, o sea, estoy de acuerdo porque nosotros en la, cuando describimos el experimento tenemos que, pues eso, adjuntar pantallazos porque nunca sabes, por ejemplo, quién lo va a leer, ¿no? ni cuándo, ni, entonces le tienes que poner en esa situación. Pero nosotros, por ejemplo, lo hacemos, ya te digo, en Excel, eh, añadimos esas ideas y sobre todo las asignamos a una parte del funnel, es decir, eh, voy a trabajar, por ejemplo, esta idea que ataca a la adquisición de mi funnel. O voy a hacer en la parte de retención este experimento. Este va a ser el KPI, este va a ser el tiempo de desarrollo y este es el resultado. Así tan Bien. simple. Mola, bueno, pero ya, ya son cosas, porque lo que dices, o sí. sea, solo el explicar bien lo que se pretende hacer y transmitirlo, ya eso es una ciencia sí. en sí misma. Aquí no hay como una herramienta que digas, va, esto me va a cambiar la vida. Yo creo sí. que es la constancia y el, sobre todo, el hacerlo, el documentarlo y da ah. igual que sea Excel un papel, pero el hecho de hacerlo de forma recurrente, porque te va a, a ver esa mejora, yo creo. Venga, genial. Sí. Mira, nos pregunta también Rafa Gil por aquí. Dice, ¿qué aporta el growth cuando lanzas una app? Y me parece muy interesante también por el tema de, de, de cómo hacer growth en mobile. A lo mejor a Pavel te está sí. tocando eh, más y, y es bueno tienes técnicamente sus diferencias a, a hacerlo en, en web. Pues mira, yo cuando entré en esta aplicación, porque ya te digo, yo nunca he trabajado en una aplicación ni en un producto como tal. Siempre he trabajado en la parte de adquisición de, de usuarios a través de web y demás. Y yo cuando entré dije, joder, aquí la sensación que tengo es que o solo se puede traer usuarios a través de paid o ASO, es decir, posicionamiento dentro de la ficha de, de Play Store, por ejemplo, App Store. Pero también es verdad que ahí es donde entra la mentalidad de growth, que yo creo que, por ejemplo, yo he ido a atacar a la parte de profesores, por ejemplo, en mi aplicaciones de idiomas, entonces digo, joder, eh, ¿Qué me va a escuchar a mí una persona que yo te digo a ti, por ejemplo, descárgate la aplicación o si te lo dice tu profesor de inglés, te dice, oye, descárgate la aplicación a todos sus alumnos, creo que tendría mucho más impacto. Entonces, eh, la parte de mi growth no va directamente a los consumidores, sino directamente a los profesores, porque uh -huh. creo que es como más exponencial, porque si ataco a un, digamos, a un profesor, la red de alumnos que puede tener es mucho más grande. Interesante. Eh, te voy a preguntar a ti, Vicent, la segunda parte de la pregunta, Rafa, que dice, ¿cómo fue el lanzamiento de vuestra plataforma para conseguir los primeros clientes? Que también es, es, es, es lo chulo, ¿no? Es decir, oye, eh, ¿cómo se hace el growth cuando no tiene, o sea, en esa fase cero? Pues esto, esto es muy sencillo. En nuestro caso teníamos que, que convencer a streamers con un PowerPoint de que se, de que en nuestra idea que todavía no, ni siquiera habíamos desarrollado eh, ¿Y cómo se ha hecho toda la vida? Pues en nuestro caso, que es mucho digital, pues, tirando de Twitter, del email que encontrabas, se lo enviamos a 50, 100 eh, streamers españoles que más o menos conocíamos y que, y que quizás podíamos tener alguna reacción. y conseguimos con un PowerPoint convencer a tres. Esos tres, eh, como no teníamos plataforma, teníamos la idea, creamos una landing page eh, que, fu que fuera funcional y que retransmitiese la idea, pero sin plataforma y sin nada. Eh, y luego cada uno la, la lanzó, lanzó en, su, eh, en su streaming, les ayudamos, estuvimos mirándolo y ver cómo podíamos mejorar a partir de ahí. Pero es que realmente es, es al final es ir a tocar una puerta y evidentemente de los 50 a 100 que mandamos, solo tres nos abrían la puerta, pero es que es normal, es que no teníamos nada, teníamos un PowerPoint. Pero vamos, a partir de ahí, la verdad que nosotros, por ejemplo, el primer día que fue, para nosotros fue un éxito... El primer día con una, con, con, con una de, de las tres eh, facturamos como 200 o 300 euros eh, y dijimos, oye, sí. no, no ha funcionado nada mal, pero para nosotros el, el, el, el, el KPI ¿no? o, o, o la acción que pasó en ese momento que fue más relevante para nosotros es que habían dos streamers en el chat y dijo, yo también lo quiero. ¿Cómo me puedo poner esto? Y eso para nosotros fue la clave de decir, oye, que igual a lo mejor a la tercera vez que habíamos pivotado la solución teniendo el mismo problema en la mente, en, en mente, eh, habíamos acertado o por lo menos estábamos bien encaminados, ¿no? Eh, pero bueno, luego maneras de lanzar hay, hay, hay muchísimas, pero es que aquí como se, cero euros, cero, cero nada, es decir, tirando emails manuales, por mensaje privado manual y al final recibiendo muchos no es como todo en la vida, pero oye, los que sí los, los aprovechamos. Oye, y lo bien que saben los primeros 100 euros facturados. ¿Eh? O sea, pero, mucho más de lo, pero mucho más de lo que haces ahora sí, sí, sí. pero muchísimo más sí. oye, ya que estamos Vicente en esa fase, cuéntanos ¿cuánto tardasteis en hacer el MVP? porque lo vuestro fue, fue de un MVP curioso, ¿no? de rapidez y de todo sí, sí, mira, nosotros tuvimos esta, este, este pivot, no el, el tercer pivot con el mismo problema eh, estuvimos dos semanas creando esta, estas landings que, para, o sea, que no es que tardemos dos semanas en hacer una landing, sino que al final eh, nuestro producto se compraba, se compra en cofres, salen tres cartas, tres productos aleatorios, todo eso lo teníamos, y luego la carta salía por pantalla y toda esa conexión la teníamos. Eh, eso tardamos dos semanas. Eh, evidentemente, para subir una carta eh, había que generar un CSV, la imagen en Photoshop, crearlo un JSON, subir la base de datos para generar esa landing page. Pero eso tardamos dos semanas en, en, en tener la eh, tener la, versión, la versión lista. Eh, y a partir de ahí fu fu fuimos pivotando. Nosotros lanzamos esa, con esas tres landing pages el 6 de enero. Y yo recuerdo que hasta el 20 y pico de marzo no lanzamos la plataforma abierta. Oye, nada, para que se vea que se ve. De todas formas, las cosas se pueden hacer muy rápido. Que, no, no, por supuesto, por supuesto. Eh, Pavel, ¿tú en algún algún caso que hayas estado en el arranque de un proyecto? O algún, porque aparte sé que tú has hecho cosillas propias por sí. ahí. ¿Cómo, arrancas? ¿Cómo, ¿Cómo plantearías el growth para el arranque de un proyecto? Pues lo que ha dicho Vicente tiene mucha razón porque en verdad tienes que primero encontrar los usuarios que tienen el problema con el que tú estás resolviendo con tu servicio, ¿no? Y es eso, tocando la puerta, enviando mails y luego intentando sobre todo replicar qué es lo que te ha funcionado. Es decir, vale, he eh, hecho esta parte manual, el tema de email marketing, por ejemplo, y resulta que este tipo de personas, este tipo de segmento le ha funcionado. Joder, pues voy a intentar... Eh, hacerlo de una forma más exponencial y automatizada que al final el tema de automatización no es nada que pensar que si queremos escalar un, un negocio es algo que tenemos que implementar bueno. y es un poco así <ríe> sí. sí yo me acuerdo por ejemplo con, con, la, con, la, con la startup que inicié antes que al final vendíamos un servicio de promoción pues a, a pequeño local no es tan sencillo como eh, recorrerte Google Maps. Es decir, sí. o sea, no hay más. Y luego ir, por, ir físicamente. Y, al final, lo que hicimos con esto era, pues, toda la gente, nuestro cliente, utilizaba a lo mejor Groupon y este tipo de, de plataformas en las que ofrece descuentos y tal. Eh, descargábamos eh, todo el listado de un código postal. Eh, los poníamos, hicimos una, una, una pequeña eh, aplicación con Google Maps para que nos ordenara y nos generara la ruta perfecta y más rápida entre todos ellos. Y te cogías una mañana. Tu ruta, el, la primera parada es aquí, la segunda aquí, la tercera aquí, la cuarta aquí, y va yendo local en local en, en la calle, ¿no? Y era un negocio digital, pero al final es, es, es una manera de conseguir tus primeros clientes sin, sin ningún problema. Hay growth en el mundo físico, que también se puede. ¿eh? Ah, por supuesto, por supuesto. Ya, nos pregunta por aquí Rosa y además eh, podemos repartir la pregunta para los dos por, por área de especialización. Dice, ¿qué plataformas de análisis de comportamiento recomendáis para e-commerce y para apps? Si quieres, Pavel, como tú estás con app, ¿qué, qué, qué plataformas estáis usando vosotros? De análisis de comportamiento. Eh, nosotros estamos utilizando Mixpanel, mixpanel uh -huh. pero claro, eh, Mixpanel la verdad es que es bastante cara en este sentido y, por ejemplo, si estás empezando yo no la recomendaría. ¿Qué, qué usarías Entonces, tú para, para empezar? Yo usaría Analytics y utilizaría Tag Manager. Entonces, con estas dos combinaciones podríamos hacer, por ejemplo, trabajar temas de eventos. Es decir, qué recorrido están haciendo todos mis usuarios y vas viendo dónde están cayendo y ahí es donde tú tienes que atacar para reducir esa, esa caída. Vale, mola. O sea, que al final con, con herramientas accesibles a todo el mundo se puede en etapa inicial. ¿No pensáis que es un tema de herramientas? No, para nada. Vicente, ¿tú qué te has pegado con e-commerce? Si quieres, en esta parte. Que ¿Para un e-commerce qué usarías? Bueno, en, en, en tanto en e-commerce como yo creo que sirve para todo. no eh, Tanto Google Analytics nosotros la tenemos desde el primer día. Amplitude también la tenemos desde que lanzamos la plataforma, es decir, desde el tercer mes, porque al principio... Es gratis, eh, creo que incluso para siempre, siempre y cuando no llegues a un límite de eventos, que el límite de eventos es muy, muy alto para ser una plataforma así. Eh, y creo que con, con, con esas dos tienes cubiertos el 99% de los casos y ese 1% es que ya es algo muy específico y tienes que sacarlo de base a todos con, con alguien que, que entienda, ¿no? Pero vamos, con eso más que de más que sobra. Mola. Yo para añadir un poco, además, en e-commerce, e casi cualquier plataforma que uséis de marketing automation para emails de recuperación de carrito, lo que sea, también, también el fondo recoge comportamiento de usuarios. Algunas están analítica uh -huh. y como poco lo que están son actuadores para sacarle pop-up sí, a los sí, usuarios. Sí, sí. Uh -huh. O sea, que a día de hoy en e-commerce, por ejemplo, está muy desarrollado. Uh -huh. eh, nos pregunta por aquí también 2030 Duca dice, hablarnos por favor de identificar a los clientes en canales. Por ejemplo, Pavel, ¿en qué canales se encuentran los profesores y cómo sabes que lo son? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es muy buena pregunta. Yo también me lo pregunté en su día y es básicamente como decir, a ver, eh, ¿qué hacen ahora mismo los profesores para captar alumnos? Yo estoy captando profesores que se anuncian a través de online y me di cuenta que hay un montón de plataformas, una que se llama, por ejemplo, italki, que tiene un... básicamente tú te subes tu perfil y te promocionas dentro de la plataforma y los alumnos se, se apuntan o no, dependiendo de, pues eso, de tu vídeo, de del precio, de bien que lo haces. Y sobre todo LinkedIn, LinkedIn estamos en, en todos los sectores profesionales, estamos, de hecho si hice una búsqueda de profesores, por ejemplo, de alemán y me salía casi un millón de personas, o sea, Ahí tengo mercado para atacar <ríe> increíble. Y solo busqué solo alemán, ¿eh? O sea, no te digo más. Oye, y, y ya que has dicho LinkedIn, ¿qué herramientas usas tú para hacerlo en LinkedIn? Pues yo, por ejemplo, utilizo mucho Phantom Buster. Phantom Buster, sí. Que no solo es para LinkedIn, por ejemplo, pero es, por ejemplo, para Instagram, eh, Facebook, sobre todo temas de automatizaciones, de enviar mensajes o o seleccionar, por ejemplo, qué personas te han dado like en un cierto post, o no tuyo propio, sino otro. Mola. Eh, ¿Y, y Vicent, vosotros, cómo sabéis, cómo hacéis eso para llegar a, a los streamers, ¿no? Porque, bueno, también tiene que tener su WhatsApp. No, no, y la tiene, la tiene, me refiero, al final son gente muy, muy, muy milenial que, que no utiliza cosas convencionales, ¿no? Pero al final... Creo que lo más importante no es lo que yo creo que dónde están, sino al final preguntándoles, yendo a eventos eh, y haciéndoles entrevistas de usuarios, sabemos qué recorren, ¿no? O sea, qué páginas visitan, qué redes sociales utilizan más. Y a partir de ahí montamos nosotros la estrategia. En caso de streamers, eh, pues, por ejemplo, se utiliza mucho más Twitter e Instagram que cualquier otra red social. Ahora, por ejemplo, ha empezado quizás un poco eh, TikTok también. Eh, y, y, y ahí sabemos que siempre están, por supuesto, en Twitch y en su plataforma de live streaming también están. Eh, pero vamos, que al final yo creo que es hay muchísimos canales posibles, eh, incluso yéndote a un evento de gaming, eh, que por ejemplo en España pues está Gamer y que incluso creo que debería ser hoy, eh, si, me, si no hubiese pasado todo esto del COVID, y te vas allí, los conoces y es otro canal de, de, de adquisición perfectamente. Mola. Os voy a hacer una pregunta, Xavier, que además está muy activo en el chat, eh, que ha estado ahí animando un poquito esto y hace una pregunta también muy interesante, a lo mejor un poco más high level, pero yo creo que también es muy, muy importante. ¿Formarse en habilidades o en conocimientos? Vale, yo, yo creo que aquí va un poco por, también si no lo leo mal, por, por cosas muy técnicas o también un poco esos soft skills y un poco una, una capa un poco por encima. Pues yo creo que... Para mí sería más bien habilidades y sobre todo el, el concienciarte de que lo tienes que hacer. De no un día decir, tengo cierto problema, voy a estudiarme este curso de Analytics y dejarlo. No, si ya has adquirido esta habilidad, intentar aplicarlo a lo que le estás haciendo e intentar convertirte siempre en un experto. ¿Por qué no? Mola. O sea, en, en mi caso es muy parecida que también es eh, 100% habilidades. Eh, y al final para mí la, la habilidad más importante es eh, nunca creerte experto en nada y siempre ser aprendiz de todo. Eh, porque eso te permite eh, seguir aprendiendo constantemente todos los conocimientos que requieras en el momento, en el momento puntual. Y para mí el, el aprender, el ser autodidacta, el, el, el probar e incluso el buscar información son habilidades que creo que teniendo eso es, es, muy, es muy fácil, entre comillas, conseguir todo lo demás. Uh -huh. Mola. Creo que ya nos queda muy poquito tiempo, así que voy a hacer así una última pregunta, que es ¿cuál es el growth hack más molón que hayas hecho nunca? Pues mira, tiene que ver un poco con LinkedIn, por ejemplo. En LinkedIn, eh, la parte de Premium, que la puede utilizar todo el mundo porque podéis eh, suscribiros al mes gratuito y luego os dais de baja y disfrutáis de todo el mes gratis, hay un apartado que se llama LinkedIn Learnings, que ahí hay un montón de cursos y un montón de ponencias y demás, entonces yo descubrí y digo, joder, pues si escrapeo, digamos, obtengo todas las personas que se han apuntado esos cursos y lo han visto entero de cierta temática, eh, estoy adquiriendo un montón de personas eh, muy cualificadas porque están apuntando esos cursos, están abiertos a aprender esa temática, y sobre todo que tienen LinkedIn Premium, es decir, tienen capacidad monetaria bastante como para pagar esta herramienta, ¿sabes? Entonces, me pareció curioso. Mola, qué bien pensado también, ¿eh? O sea, que hay que hacer mucha reflexión de estas, de, de ir claro. tirando el hilo y decir, venga, esto, claro, si este está pagando va a tener, ser más proclive. Claro, exacto. Mola. Vicente, ¿tú? Bueno, o en, en, en, en, en nuestro caso eh, nunca nos gusta hablar de, de hacks en concreto porque al final, como hemos comentado, es un proceso que, lle, que lleva mucho más, eh, pero por ejemplo la campaña que, que hicimos en, en Navidad en Streamluts en Navidades pasadas fue, fue la bomba, que nada más que la, la pusimos en marcha, al, al día siguiente, o sea, el mismo día de ponerla en marcha doblamos el número de compradores diarios y se mantuvo eh, durante 20 días hasta que la hasta que ya se, se acababa. ¿no? Eh, para, mí eso es, para mí eso es brutal, pero al final no es un hack solo, sino es un proceso de iteración sobre idea, creación de idea, etcétera, etcétera. Eh, pero vamos, que luego ves el resultado y ves que ves que es la hostia. ¿no? Que para nosotros, para que sepáis un poco qué es lo que era, porque la campaña es pública y la hemos contado muchas veces, eh, para participar en un sorteo, que al final, eh, que está muy de moda sorteos en redes sociales y tal, y que incluso a mí me da pereza hasta si tengo que mencionar a alguien y no lo hago, pues nosotros fuimos más allá y para participar en un sorteo de una consola, que al final son 400 euros, no son más, tenías que comprar durante cinco días seguidos al menos un producto en Streamlunch eh, Y para participar en el sorteo de, eh, de un ordenador eh, eran 10 días seguidos. O sea, fijaros lo que cambia, ¿no? La perspectiva de mencionar a alguien cosa gratuita, tener que comprar durante tantos días seguidos eh, y, para, y para nosotros fue, fue una locura. Y luego en temas de retención, la gente que había llegado al día 5, al día 10, al día, incluso al día 20, que era lo máximo que se podía llegar, vamos, hemos sacado unos aprendizajes de ahí brutal y hemos visto que podemos gamificar y podemos jugar con, con la comunidad y dinamizarla de maneras muy, muy, muy diferentes. Aquí También esto... es que el producto se, se, se, se tercia a ello, ¿eh? Ojo, que, que esto no se puede hacer sí, en todos los lados. pero, pero tiene mucho pensamiento o esa campaña. O esa campaña está muy orientada a generar eh, hábito en los usuarios. Uh -huh. O sea, por eso, de ahí el que les hicierais entrar varias claro. veces. Eh, Luego, que... para, para nosotros, una, un KPI importante es que compren en más de un streamer, porque entonces ya nos convertimos en marketplace de la hostia, que vienes aquí, no solo vienes por uno, vienes por más, ¿no? Entonces, aprovechábamos el tema de... Tanto el streamer, oye, si no estás online, promocionalo igual, porque si no van a perder la racha, como eh, si tu streamer favorito no está online, mira todos los que tienes online para que le puedas comprar ¿no? y para que puedas mantener la racha. Entonces nos sirvió para, para un montón de cosas justo con, con, esa, con esa estrategia. ¿no? Está muy bien pensado, sí. muy bien tirado. <risas> bueno chicos, para acabar, ¿eh, ¿dónde os pueden seguir? Porque aquí la, la gente en el chat lo está flipando con vosotros, no, para menos, Ajá. y seguro que quieren aprender más. ¿Dónde pueden aprender de vosotros? Yo sobre todo soy muy activo en LinkedIn, que si queréis lo dejo el perfil por aquí, lo busco. Pero básicamente en LinkedIn, porque Twitter lo dejé un poquito de lado ya. ¿Cómo se nota que soy joven? Es que ya, ya lo del Twitter, ya, ahí estamos sí, los me, En mi caso al revés. <risa> Yo dejo mi Twitter también ahí, en, que al final ahí luego puedes contactarme, mandarme mensajes privados y sí. intento contestar a todo el mundo. Eh, tardo más o menos, pero contesto a todo el mundo. Uh -huh. eh, y ahí prácticamente lo, o sea, ahí lo pongo todo. Y en otras redes sociales pongo a, algunas cosas de todo, lo que, de todo lo que hago. Pero ahí todo, todo. Claro, mira, dices Xavier que Twitter es para abuelos como nosotros, que, que es, no, no, es no, verdad. No. Pero Vicente es que es muy madura hasta para esto. O sea, es, no, es a mí me parece la mejor red social del universo. Pero <ríe> sin duda. Bueno chicos, muchísimas gracias. Estamos Ya nos hemos pasado cinco minutitos, pero bueno, con vosotros nos podríamos tirar dos días enteros. Eh, muchísimas gracias por compartir tanto y ha sido súper interesante y además ha animado al público, parece que ha gustado y, y no o sea, ha sido muy entretenido. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha molado muchísimo. Yo, yo he visto aquí, esto estaba súper denso. Yo creo que la gente está, va a estar esperando ver el vídeo de nuevo para poder ponerlo, y <risa> e porque la, la cantidad de información que se ha compartido ha sido increíble. También me he sentido 20 años más viejo. <risa> <risa> y, y yo para finalizar, agradeceros a todos, a Corti, por supuesto, además que ha sido un buen anfitrión, ha sido genial la, la, la charla. Y no sé, Filip, si quieres subir con nosotros y, y, y despedir también esta, esta sala como gran anfitrión de, de, de Open Expo Virtual Experience. Oye, oh, ¿qué tal? Estoy con el Rubius aquí. Está, <risa> está, está ya ¿Estás atrás, en la habitación tí? del Rubius. Sí, sí no, no lo veis. Está allá atrás, la, ahí, ya atrás. Yo creo que le han mandado mucho, mucha botella de alcohol. Y está. Es, es, es que les suelen mandar muchas, he ¿eh? visto. Así que, oye, muchísimas gracias a, a vosotros por haber estado aquí con, eh, con nosotros en esta tarde de sábado. Y Corti, eres un crack. que, que, ¿verdad? No, que Yo solo conozco esto... gente guay como esto, entonces es muy fácil, claro. Y yo les sí, pregunto sí, lo sí, que sí, quiero sí. aprender de ellos. No, no, es que realmente aquí lo llevas muy bien. Y eh, Pavel y Vicent, eh, si. Corti es un crack, vosotros sois 50 veces más. Eso es. No, eh, iba no. a decir, a decir un, no, no, pero es verdad. Eh, claro. es, verdad. Pero yo, es que ya no tengo brazos, pero también hago lo mismo. <risa> Aunque no me veáis, eh, estaba haciendo allí lo, lo mismo que, que Corti allí. allí. Mira, que lo puedo hacer con la vaca. ¿sí? Uy. Uy. Uy. <risa> bueno, que por lo menos nos lo pasamos bien, que es importante. Y, y, y yo también me he sentido viejo escuchando allí la charla, así que, que nada, aunque tal vez soy el más joven de todos. Ah, no, de todos. De, de todos pues, de... No, no, no, no, <risa> es que estos dos son muy jóvenes, pero muchos, no les pregunté la sí, edad. Sí, sí, sí. Yo te lo digo. <risa> No, no, no no pregunto. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí eh, pues en Open Expo Virtual Experience. De hecho, vamos a cerrar el evento eh, después de cuatro días intensos y de muchísimo aprendizaje con eh, pues más de 50 ponentes que han pasado por aquí eh, pues durante estos cuatro días. No lo volveré a repetir, sí. ha, sido muy, ha sido muy jodido, pero agradecer también a, a Juan Carlos, a Paco, a Gema, a Juan Carlos también, otro Juan Carlos, a Rosa, eh, a Andrea eh, también y, y bueno, que, que nada más, agradecimientos a todos Un los del mundo. Un y... aplauso para los chicos de Open Expo, ole a todo el equipo. <risa> Pues nada, chicos, yo desaparezco, os dejo terminar y, y el vídeo pues estará pronto y se lo pasará a Corti. Si vale. lo quiere transformar en podcast, o hacer lo que quiera con ello. <risa> que... Ay, algo haremos, estoy tranquilo que algo haremos. Okay, perfecto. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos entonces. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias al asistente de la sala Arsis. Nos vemos en el próximo Penesco Virtual Experience. Chao, hasta luego. chao gracias. Hasta luego.